dando una, una demostración de que si así que van a empezar sí. imagínate siendo gobierno sí. o sea, esto le ha costado al candidato eh, del PRM, Luis Abinader punto, ya Gonzalo Gonzalo está subiendo Gonzalo de, desde mediados de marzo ha estado subiendo en las encuestas calladito ahí ¿eh? calladito no, no. yo, yo se lo he dicho el equipo que tiene Luis Abinader y lamentablemente es una realidad que a mí no me importa porque de una vez de que tú dices algo aquí eh, eh, real, de una vez te titulan de que tú eres de, de tal o cual partido. Miren, el PRM es dentro del PRD. El PRD, ustedes saben por qué se dividió. El PRD siempre ha sido un partido, como su nombre lo dice, revolucionario, pero en todo el sentido de la palabra. Y, lamentablemente, los miembros del PRD o del PRM son muy agresivos. Agresivos en trabajo, agresivos en la política, pero agresivos de ver personas. Y, lamentablemente, nuestro, nuestro país está plagado de políticos corruptos. Ese mismo alcalde que tú citabas de Cotuí, en su periodo, de, eh, eh, eh, que fue, me parece, eh, alcalde, fue también procesado por corrupción. Sí, del sal. Oye, Óyeme, eso del otro alcalde, que no recuerdo el nombre, eh, bien. Aquí yo lo dije en la entrevista que hicimos al alcalde electo y al alcalde saliente, tanto a Alex Díaz, ex alcalde, como al alcalde actual, Ciclone de la Rosa, de que estaba prohibido, estaba prohibido cancelación de los trabajadores de la alcaldía mientras tuviera el periodo de estado de emergencia. Eso humanamente, señor, es humanamente, es impensable. Sin embargo, esta gente entraron y como que no sé. O sea, yo no entiendo a, a estos políticos. hoy pues entran como la cosa, no sin importarle que estamos en cuarentena. No, no, no, cancelado. El primero dijo que iba a cancelar a todos y después dijo no, un 60 por ciento, porque hay unas cuentas no, mira, media extraña. Hermano, óyame, esto es un momento. De cancelar a nadie, y menos en las instituciones públicas, donde a usted ese dinero no sale de su bolsillo. Porque, por ejemplo, aquí en la empresa eh, que, que yo dirijo, Promes Publicitaria, yo me acogí al programa Fase. Y ustedes, incluyo a ti, Marley, que eres parte de, de los colaboradores de aquí, están en ese plan, suspendido pero yo no puedo cancelar a nadie. Y yo estoy sagrando, por mi, por, o sea, en carne porque yo no estoy produciendo un peso. Yo no estoy produciendo porque las empresas que tengo, la mayoría están cerradas. Y los costos míos siguen igualitos. Entonces, las empresas privadas, sí estamos en, en, en una condición difícil. Pero dijo un alcaldía, usted sigue recibiendo su, su, su presupuesto igualito yo no he escuchado que el Estado ha dicho bueno a, a las alcaldías le vamos a, a quitar un tanto por ciento del presupuesto para destinarlo a ayuda o, o para uh, eh, eh, usarlo eh, en compra de, de, de insumos o de alimentos no uh -huh. o sea el sueldo de los de los regidores al contrario hay regidores y alcaldes que se han aumentado sueldo esto es un de mundo ellos siguen recibiendo su sueldo normal, aunque ni, ni lo han suspendido. Ningún empleado público entró en, en el plan FASE. Todos los empleados públicos están recibiendo su su, el do, su salario igualito. Igualito, trabaja o no trabaja. Ahora los empleados privados están recibiendo menos lo que está en el programa FASE. Entonces, ¿cómo usted a, a, en estos momentos ha cancelado? Eso se cae de la mata. Entonces, si así que vamos a empezar por las alcaldías del PRN había que se ponga claro ¿Eh? porque yo siempre le he dicho una cosa es la, la cabeza del presidente y otra cosa son los que están al lado del presidente ojo con esto que esto le puede costar esta actitud que están tomando estos alcaldes y eso en medio de una pandemia imagínate cuando esos alcalde coja un chin de fuerza en sus alcaldías eso es lo que... Totalmente. ¿Eh? Imagínate cuando un alcalde paga un ching de fuerza en su alcaldía. Ay, papá. Ay, papá. Eso le puede costar de la presidencia de la República. Claro. Como dije, como dije en, en diciembre, me parece que fue, que lo dije en diciembre, que Luis Abinader, y me cruzan la palabra, lo que está en su casa, el día presidente, así mismo lo digo, esa actitud de esos alcaldes electos del PRM le pueden costar la presidencia, Luis Abinader. Así de simple, para que estemos claros, para que estemos claros. Mira, eh, Veloz. Roberto, ¿verdad? mira, agregar Ajá. brevemente eh, eh, agregar brevemente en ese mismo contexto, Roberto, tú sabes que eh, una, un aspirante del Distrito Nacional era Hugo Veras por el Partido eh, Revolucionario Dominicano PRD, se salió de manera sorpresiva alterando así toda la boleta de quien lo acompañaba como regidor pues soportando su candidatura no había ninguna razón por la cual él diera que convenciera, por la cual decidió renunciar. Sin embargo, este pasado viernes al Carolina Mejía, pues asumiría como la primera alcaldesa del Distrito Nacional, lo nombró como secretario general de la alcaldía. Así que por ahora ese es el destino político de, de Hugo Veras, quien pues era uno de los favoritos en relación pues a las propuestas y eso. Así que si usted tenía duda de lo que pudo haber pasado, ahí está la respuesta. Bueno. Mira, antes de irme, digo, antes de tocar el tema, me hace llegar aquí el ex presidente de la sala capitular, Richard Tejada, como se conoce, en una foto, que lamentablemente el Internet está un poquito lento hoy, tenemos varias cosas en cola, donde está la gente haciendo fila, buscando empleo, donde se quieren de las cosas. ¡Ay, mamá! Mire, esto está complicado para los alcaldes entrantes, el que no se sepa manejar, en vez de sumarle a, a la candidatura de Luis Abinader, lo que lo que, lo que que van a, a, a echarse para atrás, se van a echar para atrás, porque en medio de esta pandemia, lo, ¿qué es lo que está llamando? Distanciamiento social, cuarentena. Miren esa fila, señor director, le acabo de enviar la foto, para que me la coloque, eh, <ríe> Richard se asustó, Richard, pero eh, no te asustes, tú eres un político, las cosas hay que decirlas como son. Eh, siempre te lo he dicho, que las cosas hay que si como son. Se sigue dentro de la foto. Eh, así que nosotros le hacemos un llamado. Eh, yo tengo mucha esperanza, Sinti, eh, que tengo que estar claro. Ahora, porque, como digo, la A, digo la I, digo la O, la alcaldía de Alex, Díaz, alcalde Saliente, fue una de las mejores de esta ciudad de San Francisco, Matovés. fue una de las mejores. Y siempre he dicho con sus sombras y sus luces. Y para este señor que está aquí frente a ustedes, con más luces que sombras, alcaldía de Alex Díaz. Y ahí está el trabajo hecho por Alex Díaz. Está, mencioné eh, eh, la semana pasada de las cosas que yo me identifiqué positiva que hizo Ale, que va a quedar ahí. Que va a quedar ahí. Porque la ayuda social lamentablemente, que son parte de, la, de lo que de la alcaldía tiene que hacer, pero lamentablemente, por más que tú le des a, a la gente, eso no se queda. Ahora bien, yo tengo esperanza en el alcalde entrante, si rosa, por varias cosas. Entra aquí, señor director, por favor. Por varias cosas. Entra aquí, señor director. ¿Por qué confío en la presente administración de Siquio de la Rosa. Una, sí. es un político experimentado. Dos, conoce el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís al dedillo. supone que él fue alcalde y creo, para anotación de ustedes, que el único en la historia en repetir la alcaldía de San Francisco de Macorís. O sea, ser electo no quedarse, sino salir y volver a ser electo como alcalde. No tengo memoria de que otro alcalde haya, sa haya salido y después que haya salido se ha vuelto a, a, a, a elegir por el pueblo, por el voto popular. Hay un mente que siempre quedan enganchados en reelección, como fue el caso de Félix Rodríguez. Ahora bien, tengo mucha esperanza en la alcaldía de, de Sipiones de la Rosas porque es un estadista, recuerden que también en el gobierno de Hipólito Mejía fue secretario administrativo de la presidencia. Pero lo más importante, y la gente me va a decir, un análisis que poco lo ha que es no un hombre joven. Y la gente me va a decir, la juventud pues, no siempre defiende a la juventud. Y mira que lo han atacado, así que, porque supuestamente está muy viejo para ser alcalde. Al contrario, eso favorece. Yo en esta etapa de su vida... En la etapa que está sin de la rosa, está buscando casarse con la gloria. Y él tiene un compromiso que dejó Alex Díaz, que aquí Ale, Alex Díaz dio la memoria de él aquí en este programa. La memoria del alcalde de Díaz está grabada y tú la puedes buscar en nuestras redes sociales, en YouTube y en, y en, y en nuestro Instagram. Están ahí la memoria de Ale Díaz, donde Alex dice: Le dejé un superávit de combustible pago más de 500 mil pesos. No le dejé deuda. Creo que la, en la primera historia de la alcaldía de San Francisco de Macorís, un alcalde entra sin deuda. Lo dijo Alex, no yo. Y ahí está, si que, que lo puede desmentir o lo puede afirmar. Si entró con deuda a la alcaldía. Alex dijo que los dos sin deuda. Recuerden que, que David llegado, eh, el mega alcalde del país, salió con 1.300 millones de pesos en deuda, 300 millones menos que su sucesor, Roberto Salcedo, que dejó la alcaldía del Distrito Nacional con 1.500 millones de pesos en deuda. Que eso está bien, o sea, son 300 millones menos y él eh, eh, puntualizaba que el doble sueldo, bueno. Pero volvamos aquí a analizar la alcaldía de aquí. Si sí, que está recibiendo una alcaldía, como decimos en inglés, clean? limpia con una ciudad limpia con una ciudad con muchas cosas organizadas, claro hay otras que Alex no la pudo hacer, ni la pudo combatir, ni la pudo buscar, como decimos en buen ciudadano, el mejor bajadero, una de ellas el famoso mercado municipal que yo sí, dijo aquí también que él tiene las herramientas y sabe cómo va a trabajar con el, el, el, el el problema de, de, de la, la piedrita en, en el zapato que tienen todos los alcaldes, que es eh, el mercado municipal. ¿Qué nos ha dicho con esto, eh, Veloz? Menos televidente, de que si tiene en sus manos cómo hacer una excelente alcaldía. Otra cosa que dijo Alex Díaz aquí, que le entregó varias obras ya con presupuesto y con un inicial de un 20% a los ingenieros que no han comenzado obviamente por el tema del COVID-19. O sea que hay muchas obras que siguió comenzando su, su gobierno municipal. Va a terminar que ya con, con, con, con el dinero que tienen los ingenieros y con el presupuesto del año que se está eh, cruzando ahora. Y decía Alex el va a recibir 30 millones de pesos ahora a mediados a mediado, o a finales de este año del presupuesto del 2021 es decir que yo confío en que Ciclón G. de la Rosa va a ser una super súper administración de nuestra alcaldía de San Francisco de Macorís yo espero que los hombres y mujeres que acompañen a Ciclón G. de la Rosa en, esta, en estos cuatro años Tenga la misma visión del alcalde. Porque yo sé que Siquio va a buscar retirarse de la política. Porque no creo que Siquio siga jodiendo con política después de estos cuatro años. Como se dice, con la frente en alto y por la puerta grande. Y superando, superando la alcaldía de Alcías. Es lo que yo pienso. De ahí a que se vuelve otra cosa. Por eso, vuelvo con la foto. Y, y, y, y ahí entonces